alrededor de nuestra mesa el cabeza de lista por Vizcaya del Carrequín Podemos a las elecciones generales del próximo domingo Roberto Uriarte egunón eh, ¿Cómo llega el Carrequín Podemos a esta recta final de, de la campaña? Sus campañas antes se basaban en la, en la idea de la remontada eh, sí. ¿Cómo llegan ahora? Sí eh, bueno se basa en la remontada por, por la fuerza de los hechos, ¿no? Porque durante, durante todo el tiempo que no es campaña, pues digamos que sufrimos una presión mediática a la contra muy fuerte. Y cuando es campaña, como las, como las leyes obligan a, a dedicar los espacios, pues tenemos este espacio de tenemos esta presencia que es un auténtico privilegio y es un lujo, pues tener tiempo para hablar de política, para hablar de los problemas concretos de la gente y para salir de, de los monotemas en los que muchas veces solemos estar, solemos estar metidos en, durante el resto del, del tiempo, ¿no? Entonces, hablar de temas concretos, hablar de presiones, hablar. De, de medidas de, re, de recuperación del mercado de trabajo, hablar de transición energética, todo este tipo de cosas, pues para mí es una auténtica satisfacción y, y, lo, y, y bueno, pues en campaña pues Unidas Podemos se crece porque tiene, digamos, compite en una, con una cierta igualdad con el resto de, lo, de los actores a pesar de, de nuestras limitaciones económicas, pero por lo demás competimos con una cierta igualdad mediática y eso nos pone en una, una posición com, competitiva muy buena. Uh -huh. eh, la campaña en, en Euskadi, lo comprobamos esta semana en nuestro debate eh, ha tenido algunos campos de, de batalla interesantes. Uno, eh, los 18 escaños que están en juego en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y su utilidad al servicio de qué deben estar. Eh, Ustedes ¿para qué quieren? ¿Tener la, la representación o incluso mantener el liderazgo que tuvieron hace tres años, señor Uriarte? ¿Para qué queremos tener la, la representación? Pues claramente para que nunca más ningún recorte en derechos, nunca más ningún recorte en, en autogobierno. no Queremos tener la representación para tener un gobierno amigo en Madrid que, que entienda la realidad de este país, que, que defienda, digamos, eh, los derechos de, de la ciudadanía, los derechos, la recuperación de soberanía ciudadana, la recuperación de todos aquellos derechos que durante tantísimos años de, de bipartidismo turnista pues fueron yendo, limitándose, limitándose, introduciendo condiciones de precariedad, que sea un gobierno claramente de recuperación de derechos, que es lo que desea la mayoría social vasca, una mayoría social vasca que tiene una, una naturaleza bastante compleja y que los analistas, por los políticos no suelen saber no suelen saber muchas veces desde sus salones creo que pisan poca calle y no no consiguen entender eh, cuál es el, la forma de pensar y de votar que a veces parece contradictoria de la mayoría social vasca pero que tiene su coherencia a qué se refiere me refiero concretamente a que hay muchos analistas que, que analizan mucho en, en esquemas clásicos de izquierda, derecha, nacionalismo no nacionalismo y sin embargo hay, hay mucha ciudadanía de este país que en las elecciones sindicales de su empresa vota a ELA, en las elecciones locales o autonómicas le vota el PNV y en las elecciones estatales o europeas le vota el Carrequín Podemos y para mucha gente eso puede parecer una contradicción pero es una decisión soberana son, son formas de votar que tiene la ciudadanía y que a los analistas les rompen muchas veces los esquemas pero que esa es la realidad de la sociedad que tenemos ¿no? eh, Ustedes tuvieron seis representantes en las elecciones de do, del 2016 eh, seis, seis vascos enviados por el Carrequín Podemos al Congreso de los Diputados y sin embargo el Partido Nacionalista Vasco dice la voz de Euskadi la hemos tenido nosotros nosotros hemos sido los influyentes eh, esta legislatura y por lo tanto sí. somos los, los titulares de esa representación Bueno este es el discurso que utiliza el Partido Nacionalista Basco, a mí me da mucha tristeza que utilice este discurso, es el discurso que en el resto del mundo utilizan las extremas derechas, no que es el discurso de nosotros somos los que representamos realmente la identidad y todos los demás están un poquito deprestados en este país y no, no defienden los intereses de este país. Ese discurso ya en los tiempos de Sabino Arana era un discurso feo, ¿no? pero en, en pleno siglo XXI es, es un discurso bastante el discurso del desprecio y de considerar que todas las demás opciones políticas no representan a la ciudadanía y que el, que el único representante legítimo y el que realmente se preocupa es un solo partido es algo muy, muy contrario a la pluralidad social de, de una sociedad que es muy madura democráticamente y creo que insistir en, este, en esta forma tan fea de, de ver a los rivales políticos es algo que, que no le conviene al Partido Nacionalista, Sobre, creo que tendría que abandonar este tipo de, este tipo de, de posturas perdonabidas hacia los demás y de considerarse una, una cierta superioridad un, un, un cierto, una cierta monopolización de quien defiende los intereses de Euskadi, yo desde luego quiero decir que que a este señor que se llama Roberto Urias de Torrealda y que nació en Bermeo, que alguien le diga que, que no defiende los intereses de Euskadi, es que no sé eh, salvo que, que haya consumido alguna sustancia, no, no, no creo que tenga ningún vamos ni pero sí es cierto que el PNV ha sido, ha sido protagonista, esencial, moción de censura, eh, cupo, presupuestos en, en temas clave de los últimos años. Bueno, el, el PNV digamos que ha sido eh, por el sistema electoral español y por la, la forma de, de funcionamiento del bipartidismo turnista es cierto que quien gobernaba en Madrid durante un tiempo, como solo había dos partidos con alguna muleta pues eh, digamos que de alguna forma gobernaban siempre con el apoyo, con, con ciertos acuerdos o con los nacionalistas catalanes o con los nacionalistas vascos o con ambos a la vez eh, esto les ha dado la posibilidad de ser, eh, de ser llave y también en muchos casos de ser muleta de, de gobiernos corruptos o de gobiernos contrarios a los intereses de la ciudadanía. ¿no? Entonces sí han tenido un protagonismo, pero ese protagonismo va a ser diferente. Van a perder protagonismo, el PNV va a perder protagonismo claramente a partir de ahora. Eh, en las próximas elecciones europeas, eh, por las desavenencias con Puigdemont, se van a presentar por separado y, según parece, van a perder la única representación que tienen en Europa, con lo cual se van a quedar totalmente excluidos de Bruselas. Y el tener un pequeño grupo de, de cuatro o cinco personas en, en Madrid... Bueno, va a dar la representación que le dé, pero en un sistema, digamos, pluripartidista como el que se instaura a partir de ahora, no va a tener el PNV, el protagonismo que tenía en un sistema turnista. En todo caso, bueno, todo esto está muy abierto porque son unas elecciones en las que todo el panorama se presenta extremadamente abierto. ¿Ustedes quieren estar en el gobierno? Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted se ve de ministro? Vamos a ver, eh, nosotros lo que queremos es que el gobierno haga políticas, es decir, el problema no es quién está en un gobierno, sino qué políticas hace el gobierno es decir, lo importante es que el, que el gobierno haga políticas de recuperación de ciudadanía, de recuperación de derechos y de, y de comprensión de la convivencia plurinacional de un Estado y de no utilizar las leyes como un ladrillo arrojadizo contra los rivales, sino que de, de echar agua y no fuego a, la, a los choques de trenes identitarios. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, que Unidas Podemos esté en el gobierno, que gobierne, creo que es algo fundamental, es algo fundamental porque tiene una forma distinta de ver el Estado y porque hay otra cosa que no se tiene en cuenta, pero es que en, en campaña todos los partidos prometen el oro y el moro, pero el problema es que los partidos clásicos son partidos que están hipotecados con la banca, que le deben el dinero a la banca que están financiados por la banca y que de algunas formas tienen las manos atadas por la banca, que tienen puertas giratorias con las empresas del, del IBEX del IBEX 35 y que digamos que sus líderes políticos van a acabar en, en consejos de administración de las grandes empresas y esto no les permite la libertad suficiente para hacer las políticas aun en el supuesto de que quisieran hacer políticas de recuperación de derechos de las mayorías, eh, tienen esa dificultad porque tienen las manos atadas, en ese sentido, creo que el que esté unidas podemos en el gobierno un partido que no le debe nada a los bancos, eh, ofrece ciertas garantías eh, en cuanto a su defensa de los derechos, porque prometer es fácil, pero cuando alguien está hipotecado con alguien es más difícil que pueda hacer eh, políticas de recuperación y esto hay que decirlo claramente, aunque en, en campaña electoral igual eh, no resulte fácil, hay gente que dice que se pueden mejorar los derechos de todos no es posible, es decir, los derechos son la contrapartida o la, la, la el, el cara y cruz de los derechos están los privilegios. Es decir, no se pueden conseguir más derechos para las mayorías sociales si no se limitan algunos privilegios de las minorías eh, de las minorías más poderosas y más influyentes que no se presentan en realidad a las elecciones y son las que toman las decisiones. En ese sentido, creo que Unidas Podemos tiene las manos libres y que esté en el gobierno y tener... Eh, que las vascas y los vascos tengamos un, un gobierno amigo en Madrid que, que entiende el, el Estado en de forma plurinacional y que no va a permitir ningún recorte más de derechos, creo que es una gran garantía. Bueno, ¿Insinúa usted que, que el resto de, de partidos hacen política con marcaje y, y ustedes tienen las manos libres y son independientes? Bueno, eh, no hay más que verlo es decir, eh, ¿por qué todos los, muchos de los líderes de los partidos políticos acaban en los consejos de, de administración? ¿Tú crees que es por, los, por sus conocimientos técnicos? es decir, acaban en los consejos de administración de las grandes empresas y, y luego sucede que a las grandes empresas a las grandes empresas eléctricas, por ejemplo se les condonan deudas de, de miles de millones eh, sucede que, que lo mismo sucede con las autopistas a las que se les eh, a las que se les regalan eh, cuantías enormes sucede con, con el sector financiero al que se le entregan miles de millones de euros es decir, tenemos la política que tenemos con los condicionamientos que tenemos eh, es decir, en este en este, en este país como en general sucede, esto es, eh, es un fenómeno internacional, digamos, eh, todo el mundo conoce, cualquiera que estudie la globalización conoce cómo en, en esta época de globalización eh, los, los, poderes, eh, los poderes financieros eh, de alguna forma tienen, tienen sus puertas giratorias con los poderes políticos y son los que condicionan, digamos, el día a día de nuestra vida, cómo vivimos, en qué tipo de viviendas vivimos, eh, qué tipo de lugares de trabajo y qué relación de trabajo tenemos, dónde consumimos y cómo consumimos, cuáles son nuestros derechos como trabajadores, trabajadoras, como consumidores como consumidoras, todo esto viene decidido por unas élites y muchas veces hay muchos políticos que, que están en dependencia, digamos muchas veces esto sucede sin darse cuenta siquiera es decir, esto es como sucede muchas veces en los medios de comunicación en que los periodistas digamos que son, no, no son suficientemente críticos o no son suficientemente eh, neutrales porque creen que el, el aparentar determinadas cosas les va a favorecer dentro de su empresa o, que, o subir en el escalafón ¿no? esto sucede en la vida muchas veces uno digamos que que sigue la ola que marca a quien está en el poder eh, en... eso pasa también en los partidos sí, sí, sin duda sin duda en todo, siempre donde hay relaciones de poder incluso en las relaciones entre hombres y mujeres es decir en, en todas las facetas de la vida en los, en los grupos de amigos en las familias es decir eh, eh, cuando uno está cuando uno está hipotecado, y lo vimos en Grecia, cuando uno debe muchísimo, cuando tiene unas deudas enormes, eh, es muy difícil reivindicar tu propia soberanía. ¿no? Mm. Señor Uriarte, eh, se ha dado un baño de realismo Pablo Iglesias. Parece que, que está en posturas menos maximalistas que hace eh, tres años. Es así la imagen el otro día en el debate, leyendo la, la Constitución. ¿Qué indica? Bueno, indica probablemente que que personalmente la gente tiene, tiene su, su evolución en el carácter, su evolución en las formas, quiero decir, que ninguno de nosotros, tú mismo probablemente hace unos años, pues no tenías la misma forma, ni siquiera la misma, la misma visión de lo que es, de lo que es la, el trabajo periodístico, ni tenías el mismo carácter. Es decir, eh, digamos que el, el paso de los años va conformando el carácter de las personas uh -huh. y hay personas que a lo mejor, pues eh, en un momento de, de mayor juventud, pues tienen unas, eh, unas formas, digamos, pues más... Eh, más llamativas de dispersarse y que luego van, van conformando una forma de expresarse pero eso, eso es algo que sucede en general a las personas lo raro sería que sucediera lo contrario ¿no? a todos nos ha pasado que decir no somos no somos los mismos con una edad que cuando, éramos, que cuando éramos un poco más jóvenes entonces bueno creo que no hay nada nada excepcional quizás si hubiese si se produjera una evolución a la contra sería un poco más, más sorprendente ¿no? mm. pero vamos no, no veo ninguna sorpresa en lo que ¿no se fían del Partido Socialista? Eh, vamos a ver el Partido Socialista, como, como bien dijo en su momento, es decir, hubo una, un antes y un después, y fue la entrevista que le hizo Evole a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez en ese momento dijo, mira, eh, no me permitieron los poderes fácticos y los poderes mediáticos hacer determinadas cosas. Y yo se lo creo. Es decir, cuando dijo eso, es decir, no me no me permitieron hacer determinadas cosas y me achanté. En un momento determinado no tuve los arrestos de, de hacer lo que al menos él aparentemente decía que quería hacer, ¿no? Entonces creo que creo que el partido socialista es un partido que hace. que titubea mucho. Es decir, es un partido que hay, hay cosas que ha hecho en la vía del, del, del progreso y de la consolidación de derechos y hay cosas que ha hecho realmente lamentables. Es decir, en, y claramente en lo que decíamos de las puertas giratorias, de la condonación de, de la condonación, digamos, de, de deuda a las eléctricas, en recortes de derechos ha hecho cosas que no cuadran. Pero esto no es algo excepcional del Partido Socialista. Es decir, todos los partidos socialistas europeos están ante esa tesitura. Y aquellos partidos socialistas europeos que han de decidido tomar el voto de, de, de, de, de, un, de unos sectores sociales que reivindican unas políticas y hacer las políticas contrarias, todos ellos han suicidado. El Partido Socialista Griego, el Partido Socialista Italiano, el Partido Socialista Francés. Prácticamente han desaparecido del mapa porque lo que hacían es tomar unos votos de gente que tenía unas necesidades y hacer unas políticas radicalmente contrarias. Algunos partidos socialistas, como el Partido Laborista Británico o los portugueses, han decidido hacer políticas de acuerdo con las necesidades de la gente que les vota y esos partidos sobreviven. Entonces, es el, esa esa dualidad se da también en el Partido Socialista Español, en la medida en la que, eh, digamos que hay, hay gente que está en el Partido Socialista, pero que son claramente el prototipo de las puertas giratorias, el prototipo, digamos, de, de, de gente que no está por hacer políticas en la senda de lo que reclaman o de las necesidades de la gente que, que les vota. Entonces creo que es, que es muy importante, digamos por decirlo, yo lo digo un poco, un poco en broma pero es muy importante ayudarle al, al, al PSOE a que no se suicide como, como se han suicidado algunos de sus hermanos en Grecia, en Italia, en, en Francia o en otros países uh -huh. eh, Ustedes quieren, quieren un, un acuerdo no lo ocultan con el, con el Partido Socialista quizás con algunos otros aliados si, si los números lo exigen, pero estos días a pesar de que Pedro Sánchez le ha agradecido a Pablo Iglesias eh, su lealtad en, en los nueve meses que ha estado en, en la Moncloa y, y declaraciones reiteradas o Don Orza lo ha dicho muchas veces de que no van a pactar con ciudadanos, ustedes insisten en esto. Cuidado que si les dan, pactan con Rivera. ¿Usted cree que es así? Sí, creo que es así porque se ha visto, es decir, su socio preferente la primera vez que pudo pactar, eh, la primera que pudo pactar pactó con Rivera, hizo el pacto del abrazo que, que no salió adelante, no a pesar de toda la presión de, todas las, de todos los grandes medios. Es, los, es decir, los poderes fácticos en este momento lo que quieren es que haya un gobierno de Rivera presidido por Sánchez que haga políticas neoliberales, que aplique el 155 y que, sin embargo, dé una imagen amable, una imagen de modernidad, que no de la imagen, digamos, reaccionaria. Y estos son los que realmente mandan. Es decir, cuando se saca el espantajo de Vox, es decir, cuando, digamos, cuando el sector franquista del Partido Popular decide presentarse por separado, eh, no cambian mucho las cosas. Es decir, lo que los poderes fácticos quieren en este momento clarísimamente es un gobierno donde decida Rivera y donde se dé una imagen amable de una imagen amable de de Sánchez como, como presidente, creo que, creo que esto es eh, realmente el riesgo de lo que de lo que se juega en las próximas elecciones. ¿Cuál es su escenario ideal de, de alianzas? Eh, en las alianzas yo creo que nadie tiene escenarios ideales, es decir, el, el hecho de pactar, el hecho de transigir, el hecho de, de llegar a acuerdos con otros, eh, de alguna forma siempre se hace pensando en el mal menor. Es decir, eh, cual, eh, el escenario perfecto para cualquier para cualquier organización es que se lleve adelante su programa y cualquier transacción que tenga que hacer pues es ir cediendo cosas no. Eh, hemos visto en la legislatura anterior que para, para Unidas Podemos el gran problema era que teníamos el gobierno más corrupto de Europa un, un gobierno eh, que había que desbancar entonces Unidas Podemos no le pesaron prendas en hablar hasta el hasta lo infinito con el Partido Socialista, en hablar hasta lo infinito con el Partido Nacionalista Vasco, en hablar hasta el infinito con Esquerra Republicana de Cataluña, con el PDCAT, con quien hubiera que hablar, en viajar a donde hubiera que, que, que viajar, en sentarse con quien hubiera que sentarse para evitar ese mal mayor y para volver a estos meses que hemos tenido en los que ha habido una titubeante, zigzagueante, no suficientemente fuerte, pero una cierta comienzo de recuperación de derechos eh, y un cierto comienzo de descender, por lo menos, de suavizar las relaciones con Cataluña y de echar un poquito de agua al fuego en vez de más gasolina. Entonces, esto, como han empezado a ir las cosas un poquito bien en los últimos meses y como se ha suavizado y se ha calmado el panorama político, hay mucha gente que se ha relajado y que cree que esto es fácil, que esto ya está más o menos, las cosas están bien encaminadas y hay que advertirles de que hay riesgos muy serios, de que dentro de unos meses podemos estar en un riesgo no solo de recortes de derechos como hemos sufrido en los últimos años, sino de involución democrática. Es decir, una aplicación permanente de un instrumento excepcional como es el artículo 155 y con amenaza incluso de aplicación como hacen como hace Ciudadanos y Vox a la comunidad Foral Navarra y a la comunidad autónoma vasca, nos pone en un escenario en el cual no solo peligran las instituciones sino que peligran derechos de ciudadanía y peligran libertades cuidado, no solo nos van a recortar la cartera sino que hay riesgo de que haya recortes serios también en nuestras libertades Lo que lo que usted dice eh, eh, marca una distancia eh, sideral entre lo que ustedes proponen y lo que proponen algunas fuerzas de, de derecha, eh, particularmente de Vox y voy a esto señor Uriarte porque eh, hay quien hay quien ha dicho en el 2015, en el 2016, el voto indignado el voto del malestar, el voto de respuesta era Podemos pero esta vez va a ser Vox en una suerte de equiparación eh, de, de, ambas, de ambas propuestas Sí, ese análisis creo que es un análisis erróneo creo que si uno ve los mítines que está dando en Valencia que llena la, la plaza eh, Vox son los, los mismos que llenaba las mismas personas que iban a los mítines de, del Partido Popular en su en su momento, es decir, no no creo que haya, es decir, la, la derecha la derecha española no, es, o sea, la extrema derecha no es una extrema derecha moderna, es el sector franquista tradicional de, del PP, eh, es decir, es la, la, España, la España cañí de, de peineta de en fin, de, de procesiones de eh, no, no es no es, no es es la derecha de Salvini la extrema derecha de Salvini ni es la extrema derecha siquiera de Le Pen es decir, hay que pensar que la extrema derecha francesa es una extrema derecha laica y republicana la, la extrema derecha española pues es el, el franquismo de siempre el franquismo sociológico que ha estado durante años metido en el armario y ha estado oculto digamos dentro del Partido Popular y que ha decidido presentarse por separado pero yo creo que no salen más votos para vos que los que pierde el PP eh, no hay esta idea de que se van a multiplicar, no creo que se multiplican porque las personas son las mismas personas. Uh -huh. eh, las encuestas, también en Euskadi, dicen que, que ustedes están en un, en un retroceso, que, que veremos hasta dónde, hasta dónde llega, eh, porque el proyecto de, del Carrequín Podemos ha sufrido eh, desgaste. ¿Usted qué percibe? Bueno, percibo la, la que hicisteis vosotros mismos, la de ITB Focus. Eh, primero nos ponía como, como tercera o cuarta fuerza. Decía que Podemos se hunde hasta la tercera o cuarta fuerza. Luego decía que Podemos se hunde hasta la segunda fuerza. Y espero que el domingo pues, puedan comprobar que se hunde hasta la primera fuerza. ¿no? O sea, que usted no ve hundimiento. Bueno, lo, lo vamos a ver el lo vamos a ver el domingo. Creo que hay digamos eh, que hay una serie de encuestas que se publican. Las, las encuestas las hacen quienes los hacen, las encargan quienes las encargan y dicen lo que dicen. Pero la encuesta verdadera es es el, es el voto en las elecciones. En la en las anteriores elecciones eh, esas mismas encuestas nos daban como tercera fuerza y fuimos primera. Ahora si ya están dándola como segunda fuerza, pues ya veremos lo que lo que sucede el domingo. Mm. Eh, marque algunas prioridades para para los electores vascos Usted se presenta por Vizcaya Pero representa una fuerza que va por Se presenta en tres territorios eh, Con temas también eh, que, que afectan directamente a, a Euskadi ¿Cuáles son sus prioridades? Vamos a ver, eh, mis prioridades son las prioridades ciudadanas y si hay algo que me llena de orgullo es que últimamente los telediarios, los noticiarios a nivel estatal se abren con imágenes de Bilbao, se abren con imágenes de Bilbao, con los pensionistas luchando por sus derechos, con las mujeres luchando por sus derechos, con los jóvenes luchando por los derechos del planeta, eh, creo que, que nuestra función, es, o sea nuestra misión está de alguna forma en ser la representación en Madrid o la traducción en Madrid de lo que es una sociedad profundamente madura democráticamente, una sociedad Profundamente, eh, profundamente progresista eh, profundamente avanzada en lo social y además una, una sociedad que viniendo de donde viene está dando unos pasos de gigante en aprender a convivir en aprender a respetar las diferencias y a pesar de venir de años desgraciados en esta materia a día de hoy creo que la sociedad vasca ha, ten, ha sabido tender puentes ha sabido tejer complicidades y hoy en día la, la, la política en este país es mucho más amable mucho más, es mucho más fácil digamos incluso los medios creo que los medios hay que enseñar esto, también están haciendo una profunda eh, pedagogía democrática, es decir, ningún medio de comunicación en el País Vasco hace eh, utiliza la demagogia contra los inmigrantes, utiliza la demagogia contra las mujeres, es decir, aquí se está haciendo pedagogía democrática, se están haciendo muchas cosas muy bien y yo creo que ese sentir mayoritario de la mayoría social vasca de progreso que existe, aunque se exprese políticamente de forma distinta según qué, qué escenario, el que esa esté representada en Madrid y que las necesidades reales de la ciudadanía vasca de a pie, de todos los días, estén representadas, el que estemos protegidos por parte de las instituciones frente a los envites del, del, del modelo neoliberal que es un modelo que básicamente lo que pretende es privatizar la vida y eh, convertir los derechos de las mayorías en privilegios de minorías, es mercadear con nuestros derechos, el eh, que tengamos instituciones fuertes que nos protejan y que, y que que generen cohesión social, que generen una sociedad una sociedad solidaria, una sociedad cooperativa que está muy en la en la cultura vasca, en la cultura del la USOLAN, en la cultura del, del cooperativismo, de alguna forma que eso, que se traslade esa forma nuestra de ser a, al, al gobierno de Madrid o al parlamento de Madrid, creo que creo que es algo fundamental y es, es lo que con lo que yo sueño. Eh, al margen de lo que ha dicho de Vox... Claro previsible, es curioso, no solo en esta entrevista, sino que en los distintos actos de, del quien Podemos, entrevistas, debates, eh, los dardos mmm, más directos eh, entre ustedes y, y, y otras fuerzas políticas han sido con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco, aparentemente quienes están llamados a, a ser sus socios, como lo eran hasta ahora en la llamada eh, mayoría de la moción de censura. Esto puede generar incoherencias. No, no yo no yo no he hecho ninguna crítica fuerte hacia las hacia organizaciones. Digamos que con Vox yo no me entretengo, porque como suele decir el, el, el dicho que Águila no caza moscas ¿no? no hay que entretenerse, hay que ver digamos que el riesgo real es Rivera, ¿no? Es, no es box box es simplemente un espantajo que nos sacan para que nos entretengamos mientras nos la cuelan y mientras nos roban, de, nos roban la cartera del bolsillo ¿no? Eh, esto no hay, no hay que perder el tiempo eh, con, con, el, con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco yo en ningún momento intento eh, confrontar Sería absurdo porque porque muchos de los votantes que votan socialista en otras en otras en otros electores o que han venido votando o muchos de la gente que vota el partido nacionalista vasco en las elecciones autonómicas o en las elecciones locales nos votan nosotros y, y, y creen y confían en nosotros para que le representemos en Madrid y en, y en Europa. Es decir, yo no confronto lo que sí les digo y les he dicho en toda la campaña es lo siguiente en un sistema pluripartidista en el que ya no va a haber gobiernos en solitario, en que los gobiernos van a ser de coalición, ellos tienen el, el deber ético, el deber democrático, de informar a sus votantes de quién son sus socios preferentes. Es decir eh, la, la, la, la ciudadanía tiene derecho a tener un voto bien informado y cuando el siguiente gobierno va a ser sí o sí de coalición porque hoy en día un gobierno de un solo partido no puede durar más que unos meses para mantenerse la legislatura va a ser un gobierno de coalición y por tanto la ciudadanía, quien va a votar al Partido Nacionalista o quien va a votar al Partido Socialista tiene el derecho a saber qué políticas quiere impulsar y quiénes son sus socios preferentes, con quién se va a coaligar para hacer eso decirle a, su, a sus ciudadanos, yo no le digo con quién me voy a coaligar yo, usted simplemente deme a mí un voto en blanco, un cheque en blanco, déjeme que yo elija con quién me da la gana eh, coaligarme en cada momento a, a cambio de las contraprestaciones que yo pueda conseguir. Creo que no es la forma más correcta de relacionarse una organización con sus votantes. Creo que, que sus votantes, los votantes de cada una de esas opciones, tienen el derecho a saber si hay una coalición de gobierno, cuáles son sus preferencias... Y para qué tipo de políticas? No se hace o sea, se hace política o se debería hacer política buscando, digamos, un modelo de país, un modelo de sociedad. Hacer política solo buscando contraprestaciones eh, no, no me parece lo más correcto. Y creo que, que la ciudadanía que va a votar tiene derecho a que, a que el partido en el que confía o en el que quiere confiar le explique claramente que no va a votar, con, que no va a gobernar con cualquiera, que no va a apoyar cualquier cosa a cambio de contraprestaciones. Y esto. Puede parecer una contradicción, pero en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, las personas que se juntan con cualquiera para cualquier cosa, que no son selectivas, no son nada apreciadas en, en las relaciones humanas. En cambio, en las relaciones políticas parece como que es algo bueno el pactar con cualquiera cualquier cosa. Porque es que es muy pactista, es muy, muy transigente. Digo, a ver, cuidado cuidado, ni hay que ser intransigente del todo ni hay que perder y transige con cualquier cosa, es decir, en esto tiene que haber un punto de moderación y de equilibrio que en las relaciones personales lo, lo, lo apreciamos y que en las relaciones políticas debiera ser así es decir, nadie debe estar del todo cerrado a pactar, pero tampoco debe pactar con cualquiera a, a, a cambio de cualquier contraprestación es decir, hay que tener un modelo de qué tipo de Estado, de qué tipo de, de qué tipo de Europa queremos o sea, ¿quiénes, quiénes queremos que sean nuestros socios en Europa, para qué políticas, quiénes queremos que gobiernen en Madrid, para qué acuerdos es decir esto es de simplemente yo gobierno en mi espacio y a los, a los demás sitios solo voy a pedir eh, a pedir con estas prestaciones no no me parece que es lo correcto creo que uno tiene que tener eh, tiene que tener claro cuál es su proyecto global en un en un mundo globalizado y tiene que tiene que tener claro con quién debe juntarse con quién debe, debe caminar al lado de quién debe caminar para conseguir esos objetivos pues Roberto Uriarte candidato del carrequín podemos seguro que el domingo tenemos la oportunidad de, de hablar Escar casco muchísimas gracias a ti Dani por esta oportunidad de, de explicarme y de explicar nuestro proyecto.